Hasen es un término hebreo que significa literalmente el nombre. Ha, el, sen, nombre. Se utiliza para evitar referirse al nombre de Dios. Se usa igualmente para evitar deleterear la palabra YHWH y no usar la palabra Adonai que se emplea en la costumbre judía solo en los rezos, cantos y cuando se está impartiendo una clase de Torah. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Uno debe ser extremadamente cuidadoso de no escribir uno de los nombres de Hasen en su forma original, porque no podemos correr el riesgo de que sin darse cuenta alguien pueda borrar el nombre de Hasen,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 ese buscaréis y allá iréis. Deuteronomio capítulo 12 versículos del 3 al 5 El nombre Adonai también es conocido en hebreo como el sen, jame foras, lo cual significa el inefable nombre de Dios. Inefable quiere decir inalcanzable, o sea, demasiado importante para expresarse con palabras. En español, el shen, hameforash, se conoce como el tetragramatón, lo que en latín significa el nombre de cuatro, tetra, y letras, grama. Sabemos cómo pronunciar las palabras de la Torah gracias a la mesorá, la tradición masorética, que registra y preserva la vocalización y la puntuación de cada palabra. Hay algunos términos en el Tanakh que por diferentes razones se escriben de una forma y se leen de otra. ...este fenómeno es conocido en la mesorá... ...como u uketib... ...que significa... ...a pesar de que esta palabra se escribe de esta manera... ...debe leerse de esa otra manera. Para señalar esta variación... ...las consonantes de cada palabra escrita... ...se vocalizan con las vocales de la palabra que se debe leer. En el caso del sen... Jameforash, ...el caso más común en el Tanakh... ...las cuatro consonantes del nombre de jasen se combinan con las tres vocales de la palabra Adonai. Son denominados como Tanakh o Canon palestinense al conjunto de 24 libros pertenecientes a la Biblia hebrea. Dichos libros, en conjunto con otros varios, conforman lo que en la Biblia cristiana se conoce como Antiguo Testamento. Lo que lo diferencia de este último es que no se encuentra ordenado de forma cronológica. La escritura en dichos libros se encuentra en su mayoría en hebreo, ...con algunas frases en arameo. En los tiempos de los sumos sacerdotes... ...una tradición que era conocida exclusivamente por ellos... ...era que cuando el nombre de Hasen... ...era pronunciado durante el Yom Kippur... ...todo el pueblo de Israel... ...se inclinaba y postraba mientras decían en voz alta... ...Baruch, Sen, Kebot, Malhuto, Leolan, Paet... ...que significa... ...que el glorioso nombre de su reino sea bendecido por la eternidad. Esta hermosa alabanza también servía para mantener sin revelar la pronunciación original del Shen Jameforas. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber.